¿Alguna vez te has preguntado cómo es que hay tantas personas en las redes sociales viajando y publicando fotos en lugares increíbles mientras tú tienes que ir todos los días a sentarte 8 horas en tu oficina? Si lo que tú quieres es empezar a explorar el mundo sin importar si tienes un empleo, si tienes dinero, si, si tus padres te lo pueden pagar, entonces pon mucha, mucha atención porque este video es para ti. y el día de hoy les traigo este video buenísimo que les va a encantar a todos y les voy a dar esa in ese increíble secreto que muchas personas están usando para poder dar la vuelta al mundo sin tener ni siquiera un empleo ni nada por el estilo. Muchas personas me han preguntado cómo es que le hago para poder viajar y vivir en diferentes ciudades constantemente y la respuesta a esa pregunta ha cambiado a lo largo de los años. Es decir, hoy en día... Tengo negocios, tengo un libro publicado, tengo un canal de YouTube, etc. Pero hace seis años, cuando empecé a viajar, no tenía nada de eso. Y aún así encontré la forma de hacerlo sin tener que ahorrar dinero, ganarme la lotería o esperar a que me llegara algún tipo de herencia. Muchos de ustedes creen que cuando ven a alguien en las redes sociales viajando y disfrutando de la vida es porque esa persona es especial tiene suerte, está loca o simplemente alguien le está regalando el dinero para hacerlo. Y no es así. Hoy en día, gracias a Internet, cualquier persona del mundo puede viajar por uno o dos o tres años seguidos sin preocuparse por cosas como conseguir un empleo, ahorrar dinero y bueno, cosas por el estilo. Ya no estamos en los ochentas. Quiero quitarles esa idea de que solo personas especiales, celebridades o gente con mucho dinero puede viajar. No. Todas las personas pueden viajar. Sobre todo tú, si estás viendo este video es porque tienes un dispositivo móvil o una computadora e internet. Con esas dos cosas es más que suficiente para poder viajar siguiendo la estrategia que aquí te voy a mostrar. Y bueno, vamos directo de gano Hay diferentes formas de viajar. Algunas personas tienen un empleo trabajan por seis meses o un año, ahorran dinero y luego se van a viajar por el mundo durante algunos meses. Esa es una buena opción, pero yo sé que no todos tienen la filosofía de ahorrar. E incluso aunque la tuvieran, muchas veces el país donde viven, el salario está muy por debajo del salario mínimo de países desarrollados. Es decir, no es lo mismo vivir en Inglaterra y trabajar por seis meses en McDonald's, donde ganas 10 libras por hora y te permite conseguir 3.000 libras al mes, que trabajar en algún país de Latinoamérica donde las personas que trabajan en McDonald's no ganan ni siquiera 10 dólares por día de trabajo. Entonces, evidentemente, a menos que tengas un empleo que te paga muy bien, te puede tomar años ahorrar el dinero necesario para poder hacer un viaje alrededor del mundo por 6 meses o un año. Otras personas son un poco más inteligentes y lo que hacen es conseguir dinero para el boleto de avión y una vez que llegan al destino donde quieren ir, se toman la tarea de conseguir un trabajo temporal en cada lugar al que visitan. De este modo están viajando y trabajando al mismo tiempo. Esta opción es un poco mejor porque te llenas de experiencias, conoces gente y viajas, pero no es mi favorita porque en lo personal cuando yo viajo lo hago para disfrutar y para realmente viajar y explorar lugares, no para ir a trabajar a otro lugar. Hay trabajos muy sencillos donde puedes ser mesero, recepcionista en algún hostal o incluso niñero o niñera, pero eso ya depende de ti. Ahora, mi estrategia te permite tener más libertad y estoy seguro de que te va a gustar mucho más. Y aquí va. Seguramente ¿Te ha pasado que vas al cine a ver una película o vas a algún restaurante donde la comida estuvo muy buena? ¿O, va, ¿O visitas algún club o algún bar que te gustó mucho por la música y porque el ambiente era muy bueno? Y quiero preguntarte, ¿qué haces, ¿qué haces cuando tienes una experiencia que te gusta? ¿Y qué es lo que haces cuando no te gusta? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, la respuesta es muy fácil y yo les voy a decir. Lo que pasa es que lo recomiendas, es decir ves una película que te gustó y vas con tus amigos y con tu familia y les dices acabo de ver la película de Avengers y está buenísima tienes que ir a verla y lo mismo pasa con el restaurante y el bar y con todo y cuando algo no te gusta lo dices aún más en otras palabras las personas comunicamos de forma natural a otros cuando algo nos gusta y cuando no. Y en esa comunicación existe un poder de mercadotecnia llamado de boca en boca, que muchas marcas usan de manera gratuita a cambio de darte un buen servicio. Y esto pasa porque el poder que tenemos de influenciar a otros es realmente muy fuerte. Sin embargo, generalmente cuando tú recomiendas algo, nunca recibes algún beneficio a cambio, ¿sí? ¿eh? Nunca has recibido un cheque por las personas a las que les recomendaste la película de Avengers o la de Titanic. Tampoco recibiste un cheque del restaurante que recomendaste a tu familia. Pero afortunadamente, gracias a internet, hoy en día hay muchas compañías que usando este esquema de recomendación nos brindan beneficios que podemos usar de forma tangible y uno de ellos es precisamente el beneficio de poder ganar dinero y de ganar muchas cosas de manera gratuita como noches de hoteles, millas para viajes, dinero en efectivo, vales, descuentos, etcétera, etcétera. Y esta es mi estrategia. Pero no se preocupen porque voy a atacar las cosas una por una. Cuando tú quieres viajar hay tres categorías primordiales por las que debes preocuparte. Una es el hospedaje, otra es el transporte y otra es el dinero para cosas básicas como comida, actividades, experiencias, fiesta, etc. Obviamente si tú tienes dinero suficiente puedes cubrir las tres categorías pero la razón por la que lo divido así es porque las herramientas que les voy a dar y que voy a dejar en la descripción son herramientas que no sólo te dan dinero en efectivo como beneficio sino que algunas de ellas te dan, credo, te dan crédito para noches de hospedaje otras te dan millas para poder volar gratis otras te dan vales de comida, otras te dan dinero que puedes pedir que te depositen en alguna cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Y bueno, saltemos rápidamente a la primera categoría. Cuando uno viaja hay diferentes formas de encontrar hospedaje, una de ellas es la forma gratuita. Hay sitios como Couchsurfing que te permiten contactar a diferentes personas alrededor del mundo para pedirles si te puedes quedar en su casa por algunos días. Y esto es algo muy común, el sitio implementa medidas de seguridad como verificación de identidad, calificación de otros usuarios, etcétera, para mantener una comunidad tan segura como se pueda para todos los viajeros. Así que no te preocupes porque hay más probabilidad de que te caiga un rayo a, de que, te a que te hospedes con un asesino serial. Solo checa los comentarios de otros huéspedes y sigue los consejos del sitio web. La ideología de este tipo de páginas se basa en el hecho de que cuando alguien te hospeda es porque ellos necesitarán hospedaje cuando viajen también. Es algo así como hoy por ti, mañana por mí. Incluso si la persona con la que te quedaste, con la que te quedaste está pensando en visitar tu ciudad en el futuro, lo más probable es que te contacte después para pedirte si se puede quedar contigo de la misma forma en la que tú te quedaste en su casa. Todas estas páginas te las voy a dejar en, en el link en la descripción que bueno para que ahí puedas registrarte y checarlas. Otra de las opciones es algo que en inglés se llama house sitter y en español sería algo como cuidador de casas. Es decir, cuando las familias salen de vacaciones muchas veces tienen mascotas o tienen casas muy grandes que requieren de ciertas tareas diarias de mantenimiento por lo que invitan a viajeros a quedarse en su casa completamente gratis a cambio de cuidar la casa durante el tiempo que la familia esté de vacaciones. Y posiblemente hacer algunas tareas muy sencillas como alimentar a las mascotas, recoger la correspondencia y cosas por el estilo. Esto es realmente muy bueno porque te puede tocar quedarte en una mansión, en un rancho, en una villa o en un departamento de forma gratuita. Y siempre tendrás tiempo extra para, para poder explorar el lugar donde te quedas. La otra opción que es mi favorita pero te da toda la flexibilidad del mundo es una página que ya he mencionado antes y se llama Airbnb. Y he platicado de esta página incontables veces porque te da tantas opciones que realmente hace muy fácil viajar e incluso ganar dinero. Esta página es realmente una joya. Airbnb es una página para encontrar hospedaje con personas que viven en el lugar a donde vas. Es decir, en lugar de pagar por un cuarto de hotel, puedes pagar por un departamento completo, por una habitación, por una casa en el árbol, por una mansión, por una villa, por un iglú, o incluso puedes dormir en un simple sofá. Generalmente obtienes más beneficio por el mismo dinero que pagarías por una habitación de hotel. Además de que, si te registras, tú mismo puedes rentar esa habitación extra que tienes en tu casa, por ejemplo, y que no estás usando. Puedes también rentar tu casa cuando estés de viaje o fuera de ella. O incluso puedes rentar ese sofá en la sala que tienes. E incluso puedes hacer dinero ofreciendo experiencias a viajeros como un tour en tu ciudad sobre los mejores bares, los mejores restaurantes, los mejores lugares para visitar o lo que se te ocurra. En general es una página muy muy buena y por si eso fuera poco... Esta página te permite invitar a tus amigos y ganar crédito de viaje por cada uno que se registre. Por ejemplo, en este momento, si tú vas a la descripción y te registras en el link que te dejo, ahí vas a recibir entre 20 y 40 euros de bienvenida, solo por registrarte de forma gratuita usando mi enlace de invitado. Y, si ese y sí, ese crédito lo puedes usar de forma inmediata en tu primera noche de hospedaje. Del mismo modo, cuando te hayas registrado, tendrás un enlace personalizado para invitar a tus amigos. Y cada vez que invites a alguien y esa persona se registre, él recibirá crédito de viaje y tú recibirás también un crédito de viaje que puedes usar. Lo único que tienes que hacer es recomendar a tus amigos la página. Si sabes de alguien que está a punto de hacer algún viaje, dile que cheque la página y que se registre usando tu enlace para poder recibir el bono de bienvenida. Airbnb es una gozada, realmente es una gozada y fue la página que yo más usé para viajar. De hecho, después de invitar a mis amigos y compartir mi enlace en varios foros y grupos de viaje en Facebook, llegó un momento en donde alcancé 4000 euros en crédito de viaje. ¿Te puedes imaginar? Con ese crédito pude viajar por meses y el crédito seguía llegando. Le debo mucho a Airbnb y sin duda es una página que siempre estoy, siempre estoy recomendando. Te brinda hospedaje a menor precio, te permite ganar dinero rentando tus propiedades e incluso tus servicios. Y además te da dinero de viaje por invitar amigos. Así que te recomiendo que te registres en este momento y empieces a ganar, a usar todos los beneficios que Airbnb te da. Porque es una campaña tan grande que realmente funciona en todos los países del mundo, en todos la otra opción de hospedaje es la más tradicional y es quedarte en hoteles o en hostales. Gracias a internet también hay sitios que te permiten obtener crédito de viaje para quedarte en hoteles o en hostales. Sitios como Booking.com, Hoteles.com y otros te permiten registrarte y también te dan un enlace personal para que invites a tus amigos. Todas estas páginas se las voy a dejar en la descripción y si ustedes se registran de forma gratuita, solo por registrarte sin registrarse, ustedes obtendrán un bono de bienvenida y pueden usarlo inmediatamente para reservar su primera noche de hospedaje. Pero obviamente mientras más amigos inviten, ustedes recibirán más y más dinero y esta es obviamente la mejor forma para ganar dinero suficiente que te permita viajar por más tiempo. Entonces, si tú te registras en todas las páginas que te estoy compartiendo y compartes todos tus enlaces alrededor de internet y con tus amigos, llegará un momento en el que tendrás crédito de viaje en cada una de las plataformas. Eso me pasó a mí. De repente llegó un momento donde tenía 300 euros en Airbnb y luego 200 euros en Booking y luego 50 en Hoteles.com. Y cada vez que yo viajaba a un lugar diferente podía elegir qué plataforma usar para reservar mi hospedaje por los siguientes días y era una cosa maravillosa. No te limites solo con invitar a tus amigos. Comparte tus enlaces en foros, en YouTube, en tus redes sociales, en los grupos, en, de grupos de Facebook, de viajes, en blogs y en cualquier lugar alrededor de internet que puedas. Eventualmente la gente empezará a registrarse y tú verás crecer el saldo de tu crédito como si fuera espuma. Al principio será un poco, será un poco pero después irá creciendo como si fuera una bola de nieve. Ahora... Hablemos de la transportación. Muchas personas no viajan porque los vuelos de avión son muy caros. Si viaje es a distancias cortas puedes viajar fácilmente usando autobuses o trenes. También hay plataformas en línea que te permiten contactar a personas que tienen auto y que planean viajar de modo que tú puedes publicar dónde deseas ir y alguien que vaya al mismo lugar o cerca de ahí te puede llevar a cambio de una pequeña tarifa o de compartir los gastos. Y, esa, bueno, y esto es muy conveniente porque te puedes um, registrar y pones, y pones dónde estás y a dónde quieres ir. Y la página te va a mostrar una lista de las personas que tienen la misma ruta o algo similar. Entonces tú puedes contactarlos y reservar tu viaje. Una de las páginas más famosas que hacen esto es BlaBlaCar. A este concepto de servicio se le llama carpooling. Y el mismo concepto se puede aplicar para viajar vía marítima. Es decir... Hay páginas que te permiten encontrar personas con barcos o con alguna tripulación que te llevan a tu destino a cambio de una tarifa más baja que la, que la comercial o a cambio de ayudar en cuestiones de mantenimiento como cocinar, limpiar, etc. Puede ser realmente una experiencia muy buena viajar con una tripulación por unos días a cambio de ayudar con las tareas. Te brindan una cama para dormir, comida y la tranquilidad de que llegarás a tu destino sin haber gastado una fortuna. Y finalmente, si tu viaje es tan largo que la forma más cómoda y rápida es la aérea, <coughs> no te preocupes porque tengo una herramienta que usando el poder de tus recomendaciones y de tus amigos te regala millas que podrás usar para reservar vuelos en la aerolínea que te convenga más. Esta página se llama Rocket Miles. Los voy a dejar en la descripción. Si te registras en el enlace que dejé ahí, vas a obtener mil millas de bienvenida y cada vez que invites a alguien y se registre, vas a recibir dos mil millas. Esta página es realmente increíble porque además de que puedes usar tus millas para vuelos, también puedes usarlas para hoteles, rentas de auto e incluso para obtener ascensos a primera clase. Y todo esto sin poner un solo centavo de tu bolsillo. Una vez más, el poder de internet combinado con la mercadotecnia de boca en boca. Finalmente, pasamos a la última categoría que es el dinero. Ya tenemos hospedaje cubierto, ya tenemos transportación cubierta. Pero ¿qué pasa si queremos efectivo? Bueno, como ejemplo voy a tomar el caso de Venezuela. Para los que no saben, la situación en Venezuela está muy mal. Al grado de que muchas personas tienen sus ahorros en efectivo porque no confían en ir y poner su dinero en el banco por miedo a que lo vayan a perder simplemente no confían en el gobierno y no confían en las instituciones o algunas veces ni siquiera tienen un ingreso suficiente que les permita vivir y mucho menos viajar entonces uno pensaría que la mejor solución para ellos sería ir a otro país y abrir una cuenta bancaria en ese país pero para hacer eso necesitan viajar e incluso aunque lo hicieran muchas veces los bancos no te abren cuentas si no eres residente de ese país pero yo siempre digo que en cada crisis hay oportunidades y esto no va solo para las personas en Venezuela sino para todos los países gracias a internet cada vez es más común compañías que ofrecen abrir cuentas en bancos en línea es decir no es necesario que vayas al banco con tus documentos y abras una cuenta sino que puedes hacerlo desde tu casa usando tu móvil o tu computadora y puedes recibir depósitos transferencias y todo lo que quieras en esa cuenta, la compañía te manda una tarjeta de débito a tu domicilio para que puedas activarla cuando te llegue y puedas usar tu dinero y controlar todas las operaciones con la aplicación de tu celular o en el sitio web. Para mí eso suena como algo que todas las personas en Venezuela deberían de hacer, pero también todas las personas que viajan porque este tipo de cuentas te brindan varios beneficios como evitar comisiones por usar cajeros automáticos, seguro de viaje y seguro contra robo, entre otras cosas pero lo más importante es que también tienen un esquema de recomendación es decir te pagan por invitar a alguien a abrir una abrir una cuenta de banco que es gratis abrir la razón por la que menciono Venezuela es porque si alguien viendo este video en Venezuela se pone las pilas, va a la descripción, abre una cuenta usando el enlace que dejará de ahí y empieza a invitar a todas esas personas desesperadas por una solución, esa persona o personas van a ganar mucho dinero. Y las personas realmente se van a registrar, en primera porque es un banco que pertenece a un país confiable, generalmente europeos. Segundo, porque no te cuesta nada abrir la cuenta, es gratis como cualquier banco convencional. Además de que te brinda beneficios como seguros y también te paga por invitar a más personas. Voy a dejar una pequeña lista de bancos en línea. No todos están disponibles en todos los países, pero ahí les voy a poner cuáles funcionan en Latinoamérica y cuáles no. Una vez que abran su cuenta, si no tienen dinero para meterlo ahí, no pasa nada empiecen a invitar a sus amigos y a poner ese enlace personal alrededor de internet para empezar a ganar dinero si usan otros sitios para ganar dinero en línea como Airbnb o cualquier otro también pueden pedir a esas páginas que les paguen a su cuenta bancaria en línea para que ustedes puedan tener su dinero en una divisa mucha, mucho más fuerte como euros, libras o dólares en lugar de tener pesos, bolívares o lo que sea todo esto lo encontrarán en la descripción y también les voy a dejar otras opciones en donde ustedes pueden ganar dinero en efectivo por invitar a otras personas. Ahora, seguro algunos de ustedes pensarán, ok, ok, esto suena muy bien, pero yo no tengo tantos amigos y aunque los tuviera, parece ser que no confían en mí. Porque suele pasar. Bueno, no pasa nada. Como dije al principio, cuando yo inicié tampoco tenía miles de amigos. Lo que hice fue invitar a los que podía y Pegar mis enlaces personales alrededor de internet. En grupos, en foros, en Facebook, en cualquier lugar que mi creatividad me diera la idea de hacerlo. Y todo esto lo hacía de forma más natural posible, es decir, realmente me tomaba el tiempo de escribir un pequeño texto de por qué recomendaba lo que recomendaba. Para que las personas supieran lo que estaba ofreciendo y no pensaran simplemente que quería hacer dinero a costa de ellas. Cuando recomiendas algo útil a alguien y te ganas la confianza de esas personas generalmente en el futuro siempre confiarán cuando les recomiendes algo porque ya existe el antecedente de que algo que tú mencionaste les funcionó y bueno, así es como empecé a viajar y a recorrer el mundo ya después empecé a crear mis negocios en línea y crear mis ingresos pasivos pero eso es tema de otro video. Por lo pronto ustedes pueden empezar con esto. Lo único que hay que hacer es registrarse en todas las plataformas que les comparto y empezar a compartir sus enlaces. Yo les garantizo que en un mes o menos... Ustedes ya tendrán lo suficiente para hacer su primer viaje sin haber gastado un solo centavo de su bolsillo. Si algo en este video les pareció interesante, denle un super like. No olviden suscribirse para más videos en el futuro. Seguirme en Instagram, Facebook para más sorpresas y concursos. Visitar askchristian.org y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Chao, chao.